en nuestra habitación, en nuestro hotel en Udaipur el Krishna Hotel y así es como nos amanece no les enseño lo de atrás porque la cama está descendida nada más la cama, pero de todos modos no quiero enseñar pero entonces nada más quiero enseñarles la vista de cómo nos amanece abrimos la ventana y esta es la vista que tenemos ay, perdón esta es la vista que tenemos ese es el palacio que ahora es hotel un hotel muy exclusivo dice la Maris que a lo mejor me invita a cenar ahí al rato si sí se puede nos habíamos dicho, habíamos visto en videos de otros bloggers que según no se puede conocer más que hospedándote ahí, pero estamos viendo en una en una revista que nos dejaron aquí en el hotel que al parecer sí puedes ir a a comer ahí. Entonces esta es nuestra vista, nuestra vista de cómo nos amanece aquí en Udaipur desde el Hotel Krishna este yo quiero un banana un roll y un cafecito vamos a ver qué hay donde quiere Aquí. a Mari no le gusta ir porque se veía la basura ya la conozco. Pero aquí platito, espérate también. No hay para dónde ver. No hay para dónde. ¿Dónde estamos? Estamos en un cafecito eh, en Nudaipur. Uh -huh. eh, y bueno, nos vamos a desayunar eh, en este cafecito. Eh, pedimos un pie de manzana. Está delicioso. No te pases, está buenísimo. Como dice Marisol Pink. Está buenísimo teníamos este pan tostado con Nutella la opción en este seis ¿sí? y huevitos revueltos el café este es latte y este es capuchino están buenísimos los cafés están muy rico todo Y teníamos poco café en que el país estuviera bueno pero no está súper rico lo recomendable este cafecito y los precios los precios eh, no vamos a ver, pero por ejemplo 100 rupias, 80 rupias, que lo dividen entre 4 más o menos es el precio en pesos. Sí, la verdad es que en general los precios aquí están muy asequibles. Esa es la vista que tenemos de este comedor, lástima de la basurita, pero todo lo demás es muy típico de Jaipur. Ahí es el del Río esto es, bueno, parte de los contrastes de la India Y si les queremos este, hacer notar, por ejemplo, este es un palacio Este es un palacio antiguo, muy bonito Y ahí está el lago Entonces, para, para llegar ahí, tienes que pasar por la basura uh -huh. Son los contrastes y de la India Pero la verdad es de que cuando ya te vas metiendo cada vez más en, en la vida cotidiana, bueno, bueno <risa> estos días son poquitos días, pero, pero si te dejas este, envolver por su cultura, la verdad es de que ya son cosas que, que luego pasan desapercibidas. Y luego claro que un poco de especias y por el sarten. Tomate. se Ajá. le pone Sí. sí ah, y luego bueno, gustó, um, tacos. Ah, sí, como los tacos. como La quesadilla o así. No. con quesadilla. Emán nos trajo ¿Cómo se llama? Uh, palat, parata. Palat? palat Parata. Palat Parata. Palat Parata. Palat Parata. Palat parata, que es como una especie de tortilla. Que, y qué es? espinaca. espinaca. Que es una tortilla y con espinaca. Se le pone la espinaca a la mezcla. Y tiene este jitomatito. Como tomatito. Yo, yo comí dos paradas. Ah, pues ya. Yeah. El no tiene sangre. Y, y luego se lo traje pa, a propósito para ustedes. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces ahora puedo tomar cafecito. ¿Sí? ¿Es un cafecito? sí un café Sí, cocina, sí. ahora se lo pido sí. luego. ¿Sí? ¿Lo pedimos? Sí, sí. Yes. No, de nada. ¿Qué tal Nadie? A ver cuánto <ríe> rápido? buena. Fue muy buena la... La tortillita con el tomate y está picoso, está bueno. Que estoy sentado ¿Sí del lado derecho. Es la primera vez que voy a manejar. Voy a manejar aquí del lado derecho en ¿Sí? la India. Es aquí todos usan sí. o ¿no? Monu. Monu. Monu, say hello, hello Hello, hello. ¡Tu México! Saludos a México. <risa> <risa> y ahí está. está ¿Cómo Saludos bueno. ¿Cómo está? Nuestro Hola, nombre, que sí, está cumpliendo a <risa> Mau su sueño de manejar, este <risa> con el volante sí. a la derecha <risa> Es el sueño, primer sueño de hoy El primer sueño cumplido, cumplido. Ay, es, es, ah, están de este lado, estas sí están al revés Es la primera vez que maneja Voy a Mau. empezar despacio porque tengo que familiarizarme sí, cuando... Sí, sí, con calma Yo también no lo estoy buscando de este lado y está acá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 No, oh, me equivoco estas son las Otra vez quiero hacer el cambio acá Muy bien Aquí estamos en India y aquí hay de todo, sí. una vaca en la calle. Sí. <risa> que Mao no está acostumbrado a conducir de lado derecho y Así tampoco es. está acostumbrado con mm. los animales. Los ah, animales, sí, ¿eh? sí. es. Sí. En, en México, sí, en México hay, hay, hay vacas en la calle. Sí, bueno, ah, no, no, la, no, no, no, no en la ciudad, pero sí, pero en el por el campo sí. Sí. Uh -huh. Y lo más complicado, lo más raro es hacer los cambios con la izquierda. Yo estoy familiarizado a hacer los cambios con la derecha. Las, las direccionales también están como al revés. Las direccionales sí, están, están de este lado. Están y de este lado están, están los limpiadores. Por uh -huh. eso es que a veces prendo los limpiadores porque las mías están de este lado. Uh -huh. Y están tocando claxon, tampoco no estoy acostumbrado. Uh -huh. ¿El claxon está al otro lado? Ah, no, no estoy es el claxon <coughs> Es igual. Claxon está en volante. Sí, en el volante, sí, es así. Miren, y aparte el paisaje... Es como México. Parece como si estuviéramos en México. Mm -hmm. La verdad que es muy parecido. Las montañas... A mí me gustó lo de Claxo. Por favor. En México para pasar ponemos la direccional. En vez de tocar el claxo... Y aquí te piden los camiones que toques, por favor. Sí. Sí. Si o sea, la no direccional y, y es que voy a pasar. Que me, que me digan, ¿eh? yo ya cumplí mi sueño. Puede aparcar en algún lado. ¿Ya donde pueda? ¿Aparco? Sí. Ok. Ahorita que haga un poquito más espacio, tal vez. Pasando esta curva, ¿no? Sí, Porque aquí está. Pasando esta curva y más para allá. Sí. Es eh... ¡Felicito! Ah. ¡Oh! Mi sueño, eh. es? ¡Ah, ya! Algo más que he manejado. Manejar del lado derecho. ¿Y ¿Cómo se siente? Raro. Raro. Sí está raro, ¿Sí? sí, sí, es algo diferente, totalmente, está como, como raro. Sí, Te es... sentías pegado del otro lo lado. Más, lo más extraño es hacer los cambios con la mano izquierda. Eso Es lo que me costó, como así de entrada. Sí, gear sí, si nosotros ¿no? con la ¿no? derecha. Right, right, right, right. mm, left and drive, ¿verdad? Left drive, Y la No hay problema. Eso, bueno, la dirección no pasa nada. Eh, sí, y manejamos <coughs> estamos, obvio, acostumbrado del lado derecho. O sea, yo venía en el carril de baja y en México esto es como el, es el carril de alta, es como rápido. Yo venía en el de baja. Pero, o sea, eso, la sensación de venir en el carril de... No, y es que es autopista, o sea, esta es, esto es, digo, es está bien. Es autopista nacional. Es, esto yo creo algo sencillo, irés? o sea, estar en un carril de ahí de, es, más, es más, más complicado. Sí, tampoco, bueno, tiene tanto tráfico. No, pues, no, sí está muy bien aquí. Y gracias a, a nuestro conductor Monu, que le dejó y que le ofreció sí. y que es se cumplió sí, gracias, el deseo de, de conducir. Merci <laughs> merci ¿Cómo merci se dice gracias en, en... Shukriya o oh, Tanyavat Shukriya Tanyavat Monu. Esos templos estaban dedicados a Dios Vishnu y Vishnu. en una manifestación el dios Vishnu ha tenido mil brazos y esa manifestación del dios Vishnu se llama Sahastra el dios que ha tenido mil brazos y... Uh, pero la gente que vivía aquí no podía pronunciar esa palabra bien en vez de Sahastra Bahu Sahastra lo llamaban Sas y este templo es famoso por el tema de Kama Sutra Ok Ayer les expliqué cuatro metas, pues lo muy mismo dijeron en, en las tres religiones. Portarse bien, ganar la vida, placeres y paz eterna. Y Mi primer dios favorito es Ganesha y luego es Krishna. Sí. El, es el hombre, es la mujer. Y el hombre, bueno, aquí la mujer pidió al hombre que le dejara oral. Y el hombre se dio vergüenza, entonces se tapó los ojos, ay, bueno, se, se tapó los ojos y luego aceptó, uh -huh. y esto estuvo de acuerdo y le dejó a la mujer, y mujer está agachada y el hombre está de pie. Uh -huh. es, es el mismo hombre, ay, aquí. Ay. El, la mujer está de pie, empezaron a besar en la boca y luego la mujer le mandó al hombre que le diera oral. Ay. Pues el mismo hombre se ha, se ha puesto a sentar. Luego bailan, y músicos, y luego una posición de 71. ¿Se fijan en la posición de 71? Oh, yeah, una, yeah, yeah. una pareja, ¿un ¿qué es? Una pareja se, bueno, está haciendo 69, y dos personas le están mirando. Uh -huh. Por eso es 79. 71. 71. <risa> <Sí, ya. risa> 69, 60, bueno. 71. Shiva. Aquí bailando. Y bailando. Es que sin baile, sin música, la vida no es completa. Es celebración. La vida no es. La vida es una celebración. Aquí se ve el cisne, miren, el pájaro. Ajá. La cola de pájaro, la cabeza de pájaro y el pico está roto. Pero es el pájaro. Sí. Cisne, es el Brahma, la barba larga. Sí. Aquí es el Shiva, tridente, la cobra. Es el Vishnu, la rueda dentada, el mazo. Son los tres, ¿no? Flor de loto y concha ya están los elementos para reconocerlos Buda cuando él estuvo de ayuno es muy delgado hasta las venas Buda ya aparecía en estos templos? claro, es muy buena encarnación del Vishnu primero es pescado segundo es tortuga tercera es kabali cuarta es hombre león, quinta es enano sexto es un brahman y séptimo es por su uh, rama, octavo es Krishna, novenas es Buda, y décima encarnación tendrá lugar en el futuro. Estamos en el templo Sashvahu, Sas eh, a unos pocos kilómetros de Udaipur, como a 20 minutos, de en carro, veinte minutos, media hora máximo, eh, y este templo está dedicado al dios protector, que es Vishnu. Vishnu. Vishnu estoy a lo los dioses este bueno eh, lo que lo que es muy importante del templo es el nivel de detalle de todas la, las figuras todo este templo está en mármol tallado en mármol eh, y el nivel de detalle que tiene todo todo lo que está representando tanto la vida de esa época, este eh, los dioses, está muy, muy, muy bonito. Es un templo o sea, de más de mil años. Tiene más de mil años, este, está muy bien conservado, bueno, acá algunas partes fueron destruidas cuando hubo una invasión ya nos platicaron eh, pero en general está está muy muy muy impresionante muy bonito Súper recomendable Se lo recomendamos Super. Este, y sobre todo sí si, si es bueno venir con un guía porque sí. no hay explicaciones este, solamente entras y pues, o traer un libro o algo para que puedas apreciar mejor este, lo, que, lo que hay aquí pero les bueno, dejamos el correo dejamos de Eman que es, otra, es nuestro guía y la verdad excelente guía te sí. explica muy bien y excelente español este es el primer templo que visitamos hoy eh, pero vamos a estar visitando otros este no es un templo activo como ven no tiene las banderitas este, Pero eh, por eso pudimos en, pasar y no nos quitamos los zapatos En los siguientes templos, ahí sí a lo mejor no podemos meter las cámaras eh, Y va a estar un poco más, este, más restringido el uso de del, tanto de cámaras fotográficas y de video como de los zapatos Bye. Pansata. Bueno, acabamos, estamos llegando a Ranakpur A Ranakpur Y primero aquí comemos en un restaurante del templo Cocina, se conoce mejor como Cocina del Templo Aquí te ofrece una comida vegetariana Un talif Un talif, okay. ok Vamos a pasar sin zapatos Aquí se dejan los zapatos uh -huh. Entonces pasamos Hello Y esta es la cocina del templo se pagan cincuenta rupias por persona Esto por acá Está a comer es muy rico ¿Volteala? Ah, lo volteé Ah, qué okay. oh. No, nunca venido. Nunca venido. Bueno. Calabacín Ajá Calabacita, arroz Eso es pimienta O chile Lenteja. Ok. Uh, Otra lenteja. Ok. Lenteja de uh, garbanzos. Huele bueno, yes. rico. Mmm, uh, rico, bueno. Tortilla. De harina. Harina de trigo. Mira, las tortillas. ¿Te van a gustar las tortillas de México? Sí. Sí. eso pica, ¿vale? Ah, okay. un tic puedo oh, probar, eso también pica un poco. ya tengo está La está ahí, es la es Eso no hay que dejar. Ah, okay. Respeto a la comida. Hay que defender uh, uh, la comida. Uh, si, no, si no hay comida, entonces tú, tú te mueres, te uh, pasa hambre. ¿Ok? ¿Ok? Lámese. Entonces... tiene refil. A ¿Poco a poco? ¿Qué pasa? ¿Está buenísimo? ¿Qué mm. rico. Y, um, esto es una cocina del jainista un templo jainista. jainista una cocina del templo jainista aquí estamos comiendo aquí y aquí te dan toda la comida que quieras y te cobran 50 rupias y está riquísimo las tortillas la es no dejar nada ni plato eh, yo cumplo con se esa se condición todo? entonces nos dieron como lentejas ¿Esto qué es? Esto es como ente, también la que teja, pero, pero. Más líquido, eh, Arroz, bueno, perdón, ya me lo cabello, ya me no la enseñé. Pero arroz. ahí Y allá calabacín. Y, ¿Y esto qué hicimos que era? Melaza. Melaza. Es esta Piloncillo. Acá? Ah, piloncillo. Entonces comen piloncillo también. Me gustó mezclar el piloncillo. Y las tortillas, y mira, que nosotros sabemos de tortillas y están buenísimas. Las hacen con mantequilla. Uh -huh salina con mantequilla. Salina con mantequilla, están mantequilla. bien ricas. Y esta es nuestra comida en el templo jaimista que se llama de rainapur. rainapur Rainapur. Bien. También nos dieron una tostadita. La acaban de traer. Está bien rica la tostadita. Muy mm. delgadita. Tiene sí, se ve su sabor tiene como es muy saladita, pero rica. Nos sirvió. Hello. ¿De está la? La cocina y hacen las tortillas ahí cocinando la comida riquísima crédito ahí hacen las tortillas deliciosas van al señor del comedor Anís. Ah, ¿es anís? Anís. A ver, vamos a... Ajá. Natural, tostado. Qué rico huele. Pero no es dulce. ¿No es dulce? Ok. A mejor. veces, bueno, te sirven con azúcar. Uh -huh. Cubierto con azúcar. Ah, es más no natural. Es el anís. Uh -huh. anís. Ah, ay, qué verí. rico huele. Mm. Mm. Esa es la anís que te tomas. Uh -huh. ah, mhm.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 Hay un comedor afuera, tenemos los videos, son 50 rupias de la comida, deliciosa, se la recomendamos. Y creo ya, esos son los precios que se manejan aquí. Adiós. Estamos El semana si quiere que diga su correo, de todos modos lo dejamos, tu correo es... Mi correo es jemanchrimali9.com h-e-m-e-n-t-s-h-r-i-m-l-i 9 at directgmail.com y mi número de móvil es plus 9198297 Apple907 Y puede guiarlos en inglés y en español también Ah sí, claro También tiene conocidos guías en francés Gracias. Gracias.